¿Qué puede pasar? ¿Qué hay, tropilla? Buena casa. Y un criado muy elegante que en vez de capuche y se cree que soy un permazo. mi sombrero. Mejor está mi cabeza que con la cama Dios mío, los tres que tengo delante. Ya, estropilla. Vaya, el sombrero. Y procura que no me den el cambiazo. Su reverencia. De chifla que sostraten con respeto. Tres señoritos. Qué orgullo para un padre tan cateto tres hijos varones que están viviendo en su gloria, porque yo me alimentaba de papa y zanahoria. Me alimentaba hace tiempo, que hoy ya la cosa varía. No voy a dejar ni la cresta de un pollo en Andalucía. Volvemos tragones los viejos mal educados, y eso nos quita finura para tratar con abogados como el que de parte vuestra vino a hablarme de intereses. Y le di, con el susto tiene cama para dos meses. El hombre vino a decirme por encargo de mis hijos, usted no estáis conforme con que venda los cortillos? Que debo seguir en el campo lo que me resta de vida. ¿O sea, cuidando de la cosecha y la ganadería. Que no se seque el arribe que no se en el mosto, Bebete el frío de enero y anda y suda en agosto. No duerma, cuenta las horas de la noche una por una. Tiene que vivir pendiente de los cambios de la luna. Ayer te faltó una oveja, ¡ah, ya bendita de Dios! y había llamado civiles y de chico fui pastor. Pastor de Ana Montulo con las alpargatas rotas. De Córdoba a Extremadura por tres puñados de bellota. Y en cambio, los tres cachorros de aquel pastor miserable, van por tabaco a la esquina con sus tres escapotables que yo no tendría nada si al derrochar mi dinero se le añadiera que ustedes ganaran como ingeniero o bien como cirujano o de doctores en leyes a las costillas todos los vagones del muelle trabajando ley del cielo que con vosotros nos reza Pero como hay todavía muchos toro en la dehesa y ha trigo para 20 años y desbordan los lagares y a caballo y por lo menos hora y media de olivares eh, que trabaje papadito, que hay que ver lo bien es que está y eso que ha dado ahora por ver por trasnochar por ir con cuatro amigotes de francas de la sevilla y hasta parece que dice que ronda una chavalilla y antes que se nos case el día menos pensado aquí lo mejor que, es que hacemos es mandarle a un abogado que le diga las verdades aunque le sepan amarga ¡Ja! al pródigo no es difícil por ley echarle la carga intentarlo ya hemos visto que el abogado renunció yo no admito más ley que la de Dios él sabe que yo he sufrido todas las humillaciones ustedes no tuvieran que ser destripaterrones a mí, ni un café, ni un amigo ni un cigarro, ni una copa pero mis niños ustedes en lo tocante la ropa y vengan con el leyo fino vengan con el de pago vengan potros y escopetas y vivan los reyes pagos sío en mi calzones y en el buche de la araña. No hay que ver lo bien que viven los hijos de mis entrañas. <ríe> y claro, están tan acostumbrados que me mandan un abogado para que no gaste el dinero. Que lo debo de guardar y el día que yo me muera se lo reparten y en paz. Lo siento, Visiones míos, rosas de mayo y abril que habéis disfrutado lo suyo y ahora me toca a mí. Vengan corrillas de toro primero vino y mejor carte. para el de un campero que ya ha trabajado bastante. Mirá, este más fino. Mirá que cigarros puros. En la puerta un automóvil y aquí unos miles de duros para gastarlo en claveles Sale una gitana que suelte dos lagrimitas de compasión por mi cara, la compasión que me niegan los tres y otros. Si no estoy en mi derecho, sentencia me mande Dios. Guarda el sombrero pronto, que me voy a divertir con el